muy buenas amigos y amigas vengadores y vengadoras ya sabéis eh, que en el tema de activicio tema de, de microsoft y activicio pues ha habido una nueva noticia una noticia eh, esperanzadora ha salido a la palestra nuestra gran eh, nuestra nueva heroína met ...Wilson... ...abogada de Microsoft... ...que le dijo a Chapel, ...le dijo... ...escucha, escucha... ...ven para acá... ...juez administrativo... ...que si no... ...llega una resolución con la FTC... ...el trato... ...seguirá adelante... ...y se cerrará... ...igualmente... ...después de que se alcance un remedio... ...en todas las jurisdicciones... ...pendientes... La última ha sido Chile, todo Brasil, Emiratos Árabes, luego vendrá la Unión Europea, la, el Reino Unido también hará lo mismo. Si no lo ha hecho ya, el Sony, eh, su única pretensión es que no se realice la compra y no da ninguna opción tampoco de, de contribuir para que Activision Blizzard no desaparezca. Y esto. ...es lo que hasta ahora... ...está manteniendo realmente... A ...Activision Blizzard... ...es los accionistas... ...que ven que Microsoft... ...todavía está empeñada... ...en comprar... ...Activision... ...de otra manera... ...y esto os lo, os lo puedo asegurar... ...vamos, lo firmo con sangre... ...de que si... ...Microsoft dijera... ...pues mira... ...no lo, vamos, no lo, podemos, no lo compramos... Al día siguiente Activision Blizzard estaría muerta. Ya estarían empaquetando las cosas, no las macetas mías, eh. Este, este, la, esta parte de tu oficina es tuya, eh. Es tú. El bolígrafo es de la empresa. Bueno, qué carajo. Ya no, ya no existe empresa. Me lo llevo. Y, al, y así, señores, tal cual. Eh, sobre si sí es premeditado Hombre si sí es premeditado Si no fuera premeditado Ya me diríais Ustedes eh, eh, A dónde van esta gente Poniendo Poniendo juicios a todo Kiski Eso por un lado Y solamente hablo de Sony Porque ningún ninguna otra empresa O ninguna otra plataforma Ni GeForce Ni Steam Ni ...incluso Google Stadia... ...cuando aún estaba vivo... ...y no se sabía que iba a morir... ...nadie dijo nada... ...y cuando querían... ...querían que... ...engañarnos... ...con la idea de que... ...Google Stadia... sí se iba a unir a Sony... ...en la... ...en, en el papel este... Eh, ...en contra de la compra... ...o al mismísimo Ubisoft también... ...pero sobre todo... ...sobre todo este... Como diciendo, mira lo ves, por culpa de Microsoft ha muerto Google Stadia. No, Google Stadia ha muerto por culpa de Phil Anderson. <risa> que eso, eso, eso lo deberíais de saber los de Sony, lo deberíais de saber, bueno los de Atari lo saben muy bien. Eh, y otras marcas que han quedado también en el, en el olvido, en la muerte más absoluta. Eh, estuvo en PlayStation dicho, 14 años. Lo vuelvo a repetir Los peores años además de... de bueno, los peores Comparados con los de ahora eh, pero, pero sí Fue cuando sacó la Playstation 3 La primera, la FAT Con todos los problemas que venía a ver, En fin Y luego también fue el que, el que presentó La Xbox One FAT Que fue un fracaso O sea, vamos a ser sinceros Este, este hombre Phil Anderson es alguien que viene, que tiene una, ¿cómo, cómo, se, cómo se puede explicar esto? Esto es, es un gafe es un gafe allá donde va, va provocando incendios, se electrocuta a la gente, a la gente se cae del techo, eh, uno que se resbala, ...en el suelo recién mojado... ...el... el eh, la, la, ...la secretaria se le parte una uña... O sea, eso nada más que... Eh, ...llegando a la puerta, eh, o sea, todavía no ha en el edificio... ...y dice, uff... ...se nota que un relente... Un, ...un fresquete, un pelete aquí... ...tiene que ser que Phil Anderson... ...está poniendo sus pezuñas... ...en el parking ya... ...bueno, lo, lo, Entra en el parking, el, la, la, la barrera se vuelve loca, eh, los coches empiezan a pitar. ¡Bii, bii, bii! Phil Anderson. Intentad evitarlo cada vez que lo veáis. Lo reconoceréis. Tiene la cara. De hecho, si buscáis fotos de él, es como si fuera un ex agente de la KGB. ¿A quién en el 2006? se hubiera ocurrido que el color sepia era lo más cool pero bueno, en fin y hablando de todo esto y de las placas, de las RTX eh, 4070 ojo, no las 4080 ni las 4090 titán eh, hay algo que me da la que me dice que sí que por qué no ...y luego si además... ...veo en un canal como el de Tortilla Squad... Eh, ...que hablan bien de él... ...digo... ...no está mal, tengo que comprobarlo... ...tengo que comprobarlo pero de todas maneras... ...¿cuándo será el momento... ...en el que uno diga... ...ahora, ahora sí... ...es cuando tiene que... Eh, ...cambiar uno ya de... ...aquí de... ...de ordenador digamos ¿no?... Bueno, supongo que cuando ya no se puede hacer ciertas cosas, cuando ya tengas que evolucionar para poder hacer todo lo de lo, lo de ahora, en fin. Así que va siendo hora de ir cogiendo y tomando nota de, de estas placas, tanto de AMD como de Nvidia. RTX 4070. Según. Tortilla Squad, muy buena para los videojugadores, tanto como para los creadores de vídeo. Eh, sigamos con el tema de Microsoft, Por supuesto, sigamos con el tema de Microsoft, A ver por qué he dicho yo esto. Yo esto lo he dicho por algo. Eh, bueno, sí, por el Juan Jus Este. Este chaval, de verdad, Juan Jus. Eh, no tiene nada que ver con los videojuegos, pero es que eh, las mentiras tienen las patas muy cortas. Es que... y Bueno, Activision Brisa continuará con o sin la aprobación de la FTC, dice ben Wilkinson. Le dijo al juez del organismo regulador que si el trato se aprueba a los demás jurisdicciones, ellos cerrarán el trato. Y también ha reconocido Microsoft el sindicato votado por los trabajadores de Zenimax también es bastante importante no eh... menos importante ¿no? ¿Eh? la valiente FTC nos quiere juicio hombre, hombre no va... saben que, es que, es que no, saben que no tienen nada que hacer ahora solo esperan que Microsoft se arte de esperar, como esto lo dice Proteo y, y, o sea, claro, y es lo que habíamos dicho desde hace varios días: así, marear la perdiz, hacer que eh, se arte de esperar y sea ella misma la que renuncie a la compra. Tan sencillo como eso. Una jugada sucia y cobarde que, aparte, mmm, no es para comprar Activision ni tampoco para comprarse. No, Simplemente para que Activision sea independiente. Y ya sabemos cómo le va a ir siendo independiente. Sin un buen padrino ahora mismo, Activision está muerta. La Comisión Europea, la CMA y la FTC, escollos eh, con, los que se va a tener que, con los que se va a tener que lidiar contra ellos. Y todo por culpa de una sola compañía, como digo, de Sony. Porque esto no es por Ubisoft, esto no es por GeForce, esto no es por Steam, esto no es por... O sea, no es por Valve, esto no es por Google siquiera. Esto es por Sony. Sony que ni siquiera tiene el pensamiento de comprar Activision Blizzard. Bueno, lo dejo en vuestra... En en vuestra opinión, dejadlo en la caja de comentarios, por supuesto. Un beso a todo el mundo, guapos y guapas, menos a los feos, a las feas, plátanos, boys y zacelianos y venecianos. Ay, cuántos haters. Qué asco. Ratas. En fin, hasta la próxima, amigos.